Eh, en el mandato anterior, eh, nuestra compañera concejala de educación, Isabel Cruceta, eh, vinculó nuestra ciudad en, en el año 2017 a la Carta de Ciudades Educadoras, haciendo un gran trabajo innovador y, y muy positivo para, para ser una ciudad educadora de verdad y no solo en papel. Eh, ejemplos de ello... Eh, fueron la campaña Juega Respetando, el programa de prevención del absentismo escolar, que además fue, fue premiado a nivel nacional, que es un programa, por cierto, que, que ha desaparecido en el mandato actual, o también la creación del transversal del plan de infancia, cuya implementación pues, eh, deseamos que comience, bueno, que comience cuando se pueda. ¿Para qué? Pues para que la defensa de los intereses de las niñas y niños eh, dejen de ser pues, los grandes ausentes en la gestión de, de la pandemia. No me voy a extender más. Eh, voy a acabar la intervención. No voy a eh, con palabras, eh, citando palabras de Isabel Cruceta, eh, porque creo que... Mmm, Va a ser una manera de finalizar la intervención mucho más bonita que si, bueno, pues que si respondo al grupo municipal de, de Vox. Palabras de Isabel Cruceta en noviembre, el 30 de noviembre… De, del año 2017 en un acto que se celebró aquí en Móstoles, ¿vale? celebrando el Día Internacional de, de, de, el, de la Carta de Ciudades Educadores. Gracias, Nati. Decía Isabel Cruceta, a mí me gustaría pensar que esta ciudad puede caminar hasta convertirse en una gran aula donde todos, los pequeños y pequeñas, y los más mayores podamos aprender, entendernos, participar y, por supuesto, jugar, porque el derecho al juego de nuestros niños y niñas ha de ser prioritario e indiscutible. Gracias.